Saludos, en este video tutorial estaremos trabajando con el tema calificaciones. ¿Dónde busco mis calificaciones? Estas se encuentran en la parte izquierda de tu pantalla, titulada calificaciones. Seleccione la misma y puede observar las calificaciones obtenidas al momento. Esta tabla de calificaciones está dividida en siete columnas. La columna 1 contiene el nombre de las tareas o actividades de aprendizaje. La columna 2 nos indica si la tarea o actividad de aprendizaje está basada en ciento. La columna 3 nos presenta las puntuaciones obtenidas en la tarea o actividad de aprendizaje. En la columna 4, nos presenta la cantidad mínima y máxima que se pueden obtener en una tarea. En la columna 5, presenta el porcentaje obtenido en la tarea. En la columna 6, llamada retroalimentación, contiene comentarios realizados por el profesor. Al finalizar, tenemos el total de curso que nos dice el por ciento obtenido en la clase.